...la plaza de todos celebra 100 años. ...aquí sin embargo no tenemos nada que celebrar... ...hace unos meses empezamos a juntarnos... ...diferentes colectivos de Iruñería ...que bueno compartimos en común... ...que estamos en contra de, de las corridas de toros... ...en San Fermines... ...y a partir de ahí pues bueno... ...llamamos unas cuantas asambleas abiertas... ...y creamos una red... ...que es Esenquetari Sarea. Y, y hemos hecho un manifiesto que es el que hemos presentado hoy aquí por medio de esta rueda de prensa. En el manifiesto básicamente lo que decimos es que por un lado apostamos pues, por otro modelo festivo en San Fermines que, que no utilice a los animales, en concreto a los toros, eh, pues, y, que, y que el sufrimiento que se les, que se les hace en los San Fermines es injusto. Entonces reivindicamos otro modelo festivo, eh, un modelo más justo, más liberador para todo el mundo. Y, y bueno, eh, hay cuatro puntos en ese manifiesto que es el que pedimos en general a la sociedad navarra y a las instituciones, que uno es eh, que el ayuntamiento saque del programa de, eh, las corridas de toros. Eh, dos a las Peñas les pedimos que sigan en ese debate interno sobre las corridas de toros, sobre el modelo festivo y que también se posicionen en contra, eh, porque entendemos que su papel es, es clave en los Sanfermines y en, y en las corridas de toros. Eh, ...pedimos al Movimiento Popular también que haga suya estas reivindicaciones... ...y que se posicionen contra también de, de la tauromaquia... Y, ...y por último pues hacemos un llamamiento a toda la gente de Iruña... ...a todos los irundarras que... ...a que dejen de, de acudir a este evento. Y, y bueno, este manifiesto también y todo lo que hemos hecho... Eh, ...está en una parte unido a, a que este año se cumplen 100 años de la Plaza de Toro... ...y nosotros también queremos reivindicar que no tenemos nada que celebrar... ...y, y que es hora ya de terminar con esto, hora de la momentua y y animamos a todas las orindarras a, eso, pues a que haga, hagan suyo este, este manifiesto y que, y que dejen de acudir a, a las corridas de toros. Y bueno, para este manifiesto hemos conseguido más de 50 adhesiones de pues, tanto colectivos del movimiento popular como bares de lo viejo, músicos, periodistas, etc.